Aprende a realizar este hermoso top para niña de 4 a 6 años. Aquí se muestran las medidas del top: un rectángulo, los tirantes y el vuelo con sus medidas. Ya previamente cortada la tela en el rectángulo, le vamos a pasar overlock en toda la parte de arriba y en la parte de abajo y a los laterales. Listo, ahora con hilo elástico en el carrete ya instalado vamos a instalar en la máquina vamos a pasar costura en toda la línea dejando un centímetro fíjense bien cómo lo vamos a realizar dejando un centímetro en la parte de arriba así sucesivamente vamos a ir colocando el hilo elástico y nos queda de esta manera muy hermoso y fácil de realizar dejando un centímetro de costura así nos queda de hermoso ahora vamos a cerrar los laterales pasamos costura lo colocamos bien derechito para luego pasar costura estos son los tirantes en el patrón se encuentra la medida de los tirantes y del vuelo este es el vuelo y el tirante vamos a pasar overlo en toda esta parte y costura recta para arruchar en esta parte costura recta listo ya lo ruchamos a la medida que nosotros deseamos ahora vamos a colocar los tirantes fíjense bien aquí están los dos tirantes dejamos dos centímetros en la parte de arriba y empezamos a colocar el vuelo pasamos costura recta en esta parte igual del otro lado ya lo pasamos costura recta planchamos para que no quede derechito y ahora vamos a hacer varias dobleces, fíjense bien y pasamos costura recta en esta parte doblamos la cuarta parte del top en esta parte vamos a colocar los tiran igual del otro lado. Así nos queda este hermoso top para niñas de 4 o 6 años. Lo puedes realizar el color que tú deseas y el estampado que prefieras. Espero que les guste este hermoso proyecto.